Cuando la muerte está alcanza, solo cierras los ojos de final, no sientes nada. La marihuana la conozco de la infancia, pero no es el motivo por el cual no estoy en casa. Y vi la vida loca, pinto droga y la vagancia, pues esta pinche vida es la que el alma te arrebata. Y a veces pienso dónde voy a terminar, que no dónde voy a parar con esta pinche adicción carnal. Y a veces siento que me pierdo en la loquera, que le van a decir a mi jefita cuando muera. Ay, amándeme tu condición, que la puerta anda ronda. Que me lleve hoy, busca por la misma que ya sé como un pedo Me pongo bien al tiro por su si pasan los tuercos y Sobre esa y la memória sobre la idea Abre para la pizza y que se lista cuando vuelva porque hay carnal Esta picha vida loca Con hierba, con roca, no con ojos, la mona, no inhalando Y que se hace la lavada porque se acelere la chupa Y le voy no puedo yo entender engancharme otra vez, de cuando puedo yo entender, ¿Cómo puedo volver a engancharme otra vez, ya si voy de cierto que me siento la locura, que le van a decir a mi viepita cuando muera, ay amar, teme su bendición, que la muerte se ronda rodado y puede que me lleve hoy, hey, tengo recuerdos de mi loca vida, bien relajado me la llevo chida, y sigo muriéndolo, pero bueno, quiero lo que era contando me mi pues mis la verdad, una la, verdad, la verdad. yo no me vuelvo para nada carnal, que aquí me verás, que aquí voy a estar, tirando mi me la piste para acá, y yo no me olvido de aquí soy caído, pues me recuerdo lo más, Camino, pues lo que voy, ¿dónde voy? Solo por con mi ficha avión. Mire cabrón, que por su adicción Haciendo canales después de la misión Los blogs, ya te las, la sabes mi compa Ajá, ya. Este este ya. Es el grácer, bro Es dice ya, Son muchas cosas que lograr Eso fue desde el inicio de gente que me ha puesto su esfuerzo, sacrificio en cada he dedicado rebasando las fronteras, subamos de estado estado el estado de mi rola depende a mis emociones es decir, bueno, caro, esta es una enfermedad por tanto, humo que inhalan estos pulmones, tomar antidepresivos para no sentirme mal, Tito el es pasado pero no de los recuerdos Vivo en esta vida me toco conocerla saben que a veces que yo pienso en ellos que no me aquí Dedicada en cada tres se me tengo Hoy es el momento de seguir y no parar O no disfruto lo que siento haciendo rapas al final la teoría de Viva no la puedo resolver Con un boom, boom, va No ha bajado en el CD, loco, como puedes ver El MSX ya baja, oiga bajo en de depresión No busco lo que me falta, doble de cajón Si solo estás de relleno, yo tomo ese micrófono Venga, tú esperas mi demo, por dentro y que me quemo Mi alma está perdida, pero no encontré hipó Que me mostró la salida y boom